saludamos al amigo Fidel González de San Juan del Río Peras, que radica allá en Santa María, California, de puro para adelante mi amigo. ¡Tiene un toiche! Y saludamos al amigo Marcelino Hernández de Santos Reyes de Chicla Sala. Un saludo para el compa Raúl Melo de Meritito Rancho Pastor.